Neto, pa' saludito que tú tienes. Unos saluditos ahí que tenemos para Wilda, mi amiga Wilda y Pamela, Edward y Edwin que están ahí viendo este programa. También los muchachos de Moca, de la cárcel de Moca en la galeta, que son míos personal. Vamos a ir un día por allá a visitar esos muchachos que prontamente esperemos que estén en libertad, que son de uno, que sí, han errores sí. de otros que están inocentes, pero los queremos igual. Dime, yo tengo madre. más aprecio a ellos porque yo sé lo que pasa por eso. Así que mi cariño y mi y neto, eh, ya tú sabes, con, con, con esas personas. Miren. Eh, espérate, espérate, José Luis, no me, no me, no me da ahí el guión que tengo, que tengo, que, tengo, ver, que está contado. No, dale, tío, quieto. Para allá era yo. Mira. Para allá. Tenemos en vivo, directamente vía Sky, a nuestro amigo Sabiel Stone. Ya, yo quería presentarlo yo en, en, Dale, dale. En, en vamos, tele, eh, vamos, dale, dale, papá, papá Tarima presentando, pero vayan poniendo la pantalla, vayan, vayan poniendo vaya, la vaya, pantalla, vaya, y pichu, qué pichu, vaina pichu. es, y ¿Qué? qué, qué esta vaina. Bueno. Buenas noches. No, noche no, estamos tarde no, en esto. no, no, pero esto es cuando, cuando él se pegue, que, okay. que me va a buscar Dale, la Dale, la dale, la, dale. Buenas noches. Y agradecido a todo ese público que está presente aquí ya, no vamos a esperar más. Aquí está el artista más completo de San Francisco Macorís, que rompió el hielo, que rebasó a todo el mundo. ¡Sabiel! esto. ¡Eh! Ahí, sale. Ahí salen los bailarines. ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! Un abrazo para que la gente vea que yo lo conozco. El intro. Sí, sí, sí. ¡Pam, pam, pam! Porque el, el animador que nos saluda a la artista no, no lo conoce. No, yo lo saludo, Sabiel. Yo, sí, sí, sí. ¡Te quiero! ¿Sabiel? ¿Cómo te sientes, Sadiel? Yo me siento aquí sentado. Bien. Yo no lo escucho. Eh, eh, eh, todo, ¿No, ¿No escucha? Sí, sí, yo te escucho, dale, que es a mí que no me, no me estaban dando audio. ¿Está bien? Oh, oh ok. adiós ah, en el roceo del día a día, tú sabes, como siempre? No, no, no, no, y eso es, o sea que, que el dominicano se, se faja donde quiera. el vamos de una vez en tres materias. Yeah. ¿Qué lío que está pasando contigo? Que tú te estás quejando, según me dice tú te quejas mucho en las redes. Eh, eh, eh, siento como que Siempre tiempo. anda con un malestar de estómago, dicen los muchachos. De ¿Qué es lo que está pasando, mi hijo? Este... Mira que lo que... Mira, Dile, mira, expli... mira. explica, por favor, mira explica que, que se entienda. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento de San Francisco de Macorís para que la gente de la capital entienda? Dile. <risa> mira qué pasa. Tú sabes que me conoce bien y todo el de mi generación. Uh -huh. Que yo hago música por convicción. Okay. Yo me inspiré por un movimiento que es de nuestra ciudad. Ningún otro el de nuestra ciudad. Por eso yo canto, porque ese movimiento me inspiró. ¿Me okay. entiende? Sí. Otra es que soy muy amante a la calidad. Y la calidad siempre es lo que nos ha destacado a, a, a los jóvenes de allá de San Francisco. Okay. Entonces, mi inconveniente no es con ningún exponente como han querido con ese sombrero. ¿Me entiendes? No es con ningún exponente. Mi inconveniente es con las plataformas y comunicadores que le dan seguimiento al movimiento nuestro. Okay. ¿Qué sucede? Se supone que, te voy a incluir a ti, aunque ya tú y yo hemos hablado, no hemos uh -huh. entendido, pero como eres parte de no, del movimiento, de las plataformas y comunicadores, uh -huh. eh, ustedes tienen el rol de orientar y guiar a los muchachos que sabes bien que hay muchos nuevos que no saben ni siquiera de dónde salió, quién le puso la palabra en Movimiento 5C, no lo saben, cómo surgió ni nada, no saben de eso y dicen que ellos son la cara y que lo representan. ¿Me entiende? Entiendo. Ustedes como plataforma, aparte de hacerse eco solamente de noticias, tienen el rol o, o deberían de tenerlo para orientar y guiar a todos los muchachos de que si se está saliendo de la línea, viejo, mire, esto está mal, yo te sugiero que tú hagas esto. Entonces, ¿qué es lo que me hace sentir impotente y me hace sentir incómodo? Que sea yo un artista que tenga que decirlo, ¿me entiendes? Porque se ve como que yo estoy de género o que, le, o que le tengo envidia a cualquiera de los muchachos. Yo no le tengo envidia. Yo lo que no voy con la mala calidad musical, en, en el cierto sentido, hablo de mezcla de interpretación. No hablo de estilo de música, porque la, la música eh, es música. Siempre cuando hayan combinaciones de sonido al compás, es música. ¿Me entiendes? Claro, claro. ¿Qué sucede? Eh, me incomoda a ver que ustedes ustedes son los líderes. Nosotros tenemos que llevarnos de todo lo que ustedes digan. Pero ¿qué sucede? Coño, da vergüenza que un artista sea más inteligente que la mayoría de plataformas que están y que dándonos el apoyo y ayudándonos a impulsar. Ese es mi, incon mi inconveniente, que yo como artista, no es a mí que me corresponde decirle a fulanito que canta, fulanito, mire, eso no está, esto está mal mezclado, esa palabra no está, ese comportamiento que usted tiene no está, usted no se comporta como artista. ¿Me entiende? No, eso no, no. no es a mí que me corresponde, eso es a, a las plataformas que le corresponde. Entonces, oh. he intentado hablar con unos cuantos y se incomodan. Okay. se incomodan en cuanto a las plataformas. Lo que digan los, los exponentes me, me, me vale. No, porque. Tú, dices, tú lo dices por Ridelfi y por la mole. Oye, di que la mole, ¿para qué tú mencionas la mole? La mole tiene validez en esto. El... Mira, mira lo que pasa. Es en mi entender. Esa es mi opinión. Dios. Espérate, pero, pero, pero, espérate Entonces yo mira. lo presenté y yo no voy a hablar. ¿Cómo es? No. Lo, lo tomé en cuenta esa presentación. Sí, oye, ¿Eh? sí, sí. Esto va a ser el que te va a ser el presentador. Por Caribe es sí. Mira, yo ahora. pienso, Sadiel, que el hecho de que todos queremos música con calidad eh, y que tú entiendas que medios le exijan a, a los muchachos que tengan música de calidad, no hará que ellos cambien. Te explico el porqué. En esta plataforma nosotros le decimos a los muchachos que para poder tener un video que, te, que, que tenga calidad, que no tenga letra morbosa, saben que no van a salir en televisión en Telenor, si no cumplen los requisitos que la empresa tiene. ¿Y tú crees que el hecho de yo decirle eso ha hecho cambiarlo eso? No lo ha hecho. Al contrario. Mejor dicen que yo soy un bloqueador. Vean esto. Nosotros somos unos bloqueadores y todo eso. Yo no te puedo decir que yo lo puedo usar para el gusto personal per se. Es decir, yo escucho a fulanito y fulanito me gusta su música, pero yo no puedo pensar por mí. El hecho de que exista un movimiento que tenga una forma diferente de hacer sus cosas, aunque tenga calidad o no, al menos están haciéndolo. Y eso es lo que yo creo y entiendo que debemos apreciar. Que estos muchachos que no tengan calidad, que son... ¿Por qué? Porque como yo te dije a ti anteriormente, el modelo que teníamos nosotros, que era el boricua, no nos funcionó. Pero el modelo, modelo capitaleño, que es lo que le está dando resultados a los muchachos, es el que ellos utilizan y es el que ellos ven como modelo de éxito. Entonces tú sabes ah, que la gente se, se agarra por el modelo de éxito. Te, mira, ¿qué sucede? ¿Te acuerdas cuando te dije, oye, esta conversación es larga y el tiempo en televisión no nos va a no, dar? No, Resúmete, totalmente. Está... No, no, no ah, déjame, déjame, déjame decirte algo antes ahora, que tú, tú arranques, Neto Flow. Sadiel, mira, yo me encuentro extraño que tú digas eso. Porque tú, conociendo la, ma la mayoría de muchachos que quieren incursionar en la música, hasta un consejo que tú le des, que tú lo llames y le digas: Mira, fulano, esto es así y esto es así. ¡Tú estás loco! Y si tú insistes, lo tiene el enemigo y sale en los comentarios. ¿Tú entiendes? Lo no mismo a mí. Este lo mismo. Oye, lo mismo me ha pasado a mí, no pasado porque a mí, yo, yo, yo he caso, querido ayudarlo con un consejo, porque tú sabes que uno tiene su experiencia afuera del escenario. Tuvo que hacer una canción para que ellos vieran cómo que se llega. Eh, óyeme, no, no, humildemente. Entonces, cuando uno le da un consejo, Sadiel a ellos, ellos se lo toman. Que usted no es quien para darme consejos. No, uno toma los consejos como experiencia, pero ellos no quieren asesorarse. Te voy a mencionar... Una sola persona, una sola persona que usted lo llama, lo jala, y él escucha los consejos, se llama que hizo la voz. Y con esto no estoy diciendo que es mi favorito, ni esto y que lo este otro. Es una persona educada, porque a que yo le digo, mira, te está parando mal, tiene que interesarte un chin. Y que eso te dice, sí. ah, ok, muchas gracias, está bien. El único, tú entiendes, aparte de unos cuantos, el qué? que están pensando en, en, en que se dejen manejar, Ahí están, no porque son de nosotros, ahí están Gang Ineski, eh, ahí están eh, Jason y Luis, ahí está, eh, que, que usted tiene que dejarse llevar por una gente, porque el, el capitaleño puede ser el más rastrero y tiene un primo que coge los teléfonos. Ajá. Pero mira que lo que pasa. entiendes? Mira lo que pasa. Es que, vuelvo y te digo. Esos muchachos. La... No, no, te, claro, te toca, te toca. Pero te dejamos, por eso te dejamos la introducción a ti. Ese carro caro. Claro, caro que Ese llama. carro caro. Sí, sí, yo me he montado ahí. Sí. Me he montado varias veces. Eh, carro. Eh. Mira, los muchachos, diciéndote, ellos ven el reflejo de la capital y ellos tratan de hacerlo de la capital. Yo lo que digo es que aunque estén bien o estén mal en la forma en que lo hagan, lo están haciendo. Y yo creo que entre ese montón de gente, si se pega lo malo, lo bueno, no importa. Va a surgir de ahí un grupo de muchachos con calidad, aunque se pegue lo, aunque lo primero que se pegan sean malos, pero están trabajando, y es lo que yo valoro de ellos, que ellos están al menos trabajando, creándose su propia plataforma, haciendo su propio sabe, su propio público, y yo creo que va bien en ese sentido. Cuando, cuando yo estuve allá en enero pasado, yo reconocí que los muchachos de ahora tienen el nivel de José o a millón en comparación con el de la generación de nosotros. No, usted era un grupo de vagos, Admítelo. Eso, tú, el el cuarto tú no, que es mío, no, mí díselo, no, dice, no, díselo. A mí no me diga vagos. Mesías, Messi, Messi. un grupo el cuarto, todo, el cuarto, el cuarto el código. Todos son es, de vagos. Es un joven con talento, pero que no, no sé qué es lo Déjame que pasa. de esto. ¿Qué sucede? En cuanto a las plataformas, cuando ustedes le dan la sugerencia que se quillen, al fin de cuentas, quienes tienen el poder son ustedes. Nosotros no, lo necesitamos a ustedes. Ustedes sigan con la misma visión de, de, manten, de mantenerse ahí a raya. ¿Qué sucede? Para tú pegarte, en realidad, tú lo que necesitas es ser auténtico y mantenerte trabajando constantemente, hoy en día, ya más nada. ¿Qué sucede? Y dejarte ¿Y manejar, es? dejarte manejar. Pero si pero no no tienes deseo de joseo. Si tú tienes deseo de joseo... Néstor, oye, si tú te pones a comparar todos los artistas establecidos hoy en día en República Dominicana, ninguno se parece cantando, aunque estén cantando todito de embo, ninguno se parece. Exacto. ¿Qué es ustedes, la mayoría de los muchachos que están allá, que están influenciados ahora por el movimiento de la capital, se parece? Cada quien tiene una semejanza a uno de esos artistas. Hasta las ideas las hacen semejantes. Está bien, ahí yo lo critico. Usted tiene razón, Sadiel, Tú tienes razón. Déjame hablar, que pasa eso me llaman. Y para <risa> eso, no soy yo que tengo que decirlo, son ustedes que se supone que son los que deberían de guiarnos, los que tienen plataforma, los que deben tener la vista más allá de donde sus ojos ven, ¿me entiendes? No pueden encasillarse solamente en lo que está pasando en su alrededor. Te digo por qué, porque ustedes ninguno, no sé si se hacen la pregunta de cómo lo ven los otros países al, al movimiento dominicano. Quizá para nosotros, que, que esa es la cultura de nosotros, somos la pan para el, el, lo, lo último, el final, ¿me entiendes? Pero somos el reír a nivel internacional. Y aunque ustedes no lo crean, es así, bien. Pero Sadiel, pues, pero es, mira Sadiel. No, no es que no hagan dembow, lo pueden hacer, pero con ideas de ella, en, en, en el sentido que no se inspiren por ningún otro artista, que sea una vaina tuya, que te salga de aquí, loco, ¿me entiendes? Pero ¿Sí? no ven a caer prestándote, acá lo cae, mi loco, dame la lula, ¿me entiendes? Esto no es un comportamiento de un artista. Yo te loco. entiendo, Sabiel, pero tú tienes que entender dos cosas. Eh, Disculpen el... que, que eso no me dio. Okay. Teado, que yo... Tienes que entender dos cosas. Primero tienes que entender eh, la educación de nuestro pueblo, que eso es lo que surge de nuestro pueblo, los barrios es así, esa es una. Y segundo, uh -huh. o Sabiel, que tú tienes que entender, aun, aunque sean los muchachos que tengan un estilo copiado, que se parezcan, que yo siempre lo he criticado, y tú lo sabes, yo lo he criticado siempre eso, que a mí no me gusta eso, pero al menos son el grupo de muchachos que está trabajando. Porque el grupo de muchachos que está, escúchame, el grupo de muchachos que tú y yo conocemos, que tiene talento, Viven en cotizados, privan en cotizado, No les gusta hacer nada, no le gusta hacer coro, no le gusta meterse a los barrios. ¿Sí o no, Neto a ver, Pregúntale a Neto. Mesías que mesías que tiene mucho talento y lo queremos y lo adoramos. No es una gente que José que trabaja, que tenga joseando en los barrios. Hay muchísimos. Es más, Johnny Scare es mío, lo quiero, tiene mucho talento. Pero tú, ¿viven cotizado. Privan en vainas que no son. Y tú sabes, sabía, que la generación tuya tenía ese problema, especialmente tú. No, pero yo me mantenía trabajando. No me pero, pero vivía en la nube, Sabiel Vivía con ese cotidici, si tú lo sabes. Pero, Ajá, pues tú es que, lo sabes. Es que yo tengo que comportarme cara a lo que yo aspiro a ser, ¿me entiendes? No puedo andar como un loquito viejo. Ok, yo soy de barrio, pero me no quiere decir que yo tenga que vivir la vida entera como un barriotero. ¿me pero el barrio, Sabiel si, si tú te des Sí, pero Sabiel, si tú te despegas del barrio. La esencia tuya del barrio, y eso es lo que hacen esos muchachos. Yo, yo siempre he vivido en el barrio y he hecho coro con todos los tíngeres, y a mí todo el mundo distingue el comportamiento vivo y todo el En mundo... Telenor, dice Jorge que en Telenor aquí era que, te, que tú eras rapero, pero en el barrio no. Dios, <risa> nuestro hermano Jorge. Entonces, en... Jorge de lo mío. Entonces, ¿qué tú Geno, Como te, te sigo diciendo? Está bien, los muchachos están hosteando y yo no, no, es que yo quiero que se les cierre. De ahí puede salir uno como tú dices, Adiel, porque puede ser. Escúchame, escúchame, no es que yo quiero que se, porque están todos virados, porque que malinterpretan todo, loco, todo lo malinterpretan. Okay. ahí es donde te que le falta orientación a todito. Que generalizan todo, generalizan todo. Exactamente, ¿qué sucede? Si ve a este chamaquito, por ejemplo, coño, este carajito tiene potencial. Es más, te voy a poner mi mismo ejemplo de Ridefi. Uh -huh. en cuanto él dijo que yo mejor llevado siempre que hablan el tema de porque hace un tiempo atrás su calidad musical a mí no me convencía uh -huh. ¿me entiendes pero no, eso no quiere decir que yo no quería que no se le diera a y tampoco lo trabajo? quiere decir que se quite porque tú tengas una opinión de eso la, sí, la, la opinión se respeta, se respeta escúchame, pero yo nunca dije la opinión yo simplemente quedé, preferí quedarme callado que decir, oh, sí, bacanísimo, porque yo no soy hipócrita. A mí se me prime el corazón cada vez que yo tengo que fingir una cosa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Él es del mismo bloque mío. El liderazgo que él tiene, a mí me encanta, me gusta, pero... Si sí, en cierto momento tu calidad musical, yo no había observado ningún punto fuerte tuyo hasta recientemente que se lo comenté a Miguel Pollito, que es mi mejor, que uno de los mejores amigos míos aquí en Nueva York, que siempre me está comentando, yo le, di, le dije yo, mira, yo tengo que hablar con Rideki, pero eso se va a ser cuando yo vaya allá a Santo Domingo, porque a mí no me gusta decir la vaina de para Entonces, oh, La pregunta, ¿qué te opinas de la oficina de Movimiento? Está bien, el trabajo, el Joseo pero no pueden aceptar que llegue, porque... Como, tú tienes que definir ya quiénes tú vas a guiar, porque si llegan 50 mil Okay. Ok. El panadero te dice, yo tanto, y de la familia musical, sin escuchar la pantalla... ¡Oye! el sin escucharlo, cantar, ya lo. <risa> ¡Oye! ¡Oye! <de> <risa> <risa> Trabajo que el loco está haciendo. Yo duré dos No, meses. está haciendo un buen trabajo. Porque mira que una cosa, él tiene razón. Hay medio. Hay hay, hay medios. que. No, él está le, haciendo un buen trabajo. Lo que, lo que es falta de respeto que él tiene, que no, no sabe respetar a los demás. Ahora, eso, eso es lo sí. que le pasa. Ahora, eso, yo lo que está haciendo es, buen trabajo. Pero yo le respeto en el sentido de que eh, familia le está dando oportunidades a muchachos que hasta se le hace difícil verme a mí o ver a, a, a Jevito. ¿Tú entiendes? Que en ese sentido yo a ese senador. Claro que él tiene que depurar un poco. Eso tiene razón, pero él la, lo que él está haciendo, creo que, que, que tiene valor. Pero tiene que respetar más. No, tú el loco lo que está haciendo, pero te, como, te, te, como te estaba diciendo, para no salirnos del tema de Ridefi, porque nada más mm. lo dejan del lado malo. Hasta recientemente le dije yo al pollito, el loco tiene un fuerte. Y es cantando en el área de Denbow. Ahí es. yo no le saqué, yo dije, coño, está buena la interpretación de él en el Dembow. Que se mantenga haciendo Dembow porque está bien, suena bacano encima del Dembow. Ahora, ahora, ahora, nos falta un minuto, Xavier. De lo que tú ves de esos muchachos que están trabajando, ¿cuál tú puedes sacar? Decidir que Fulano y Fulano. Ellos tienen talento casi todito, el problema es el comportamiento. Exacto. Tú dices que el comportamiento, comportamiento, tú dices que la familia está bien y todos los muchachos que están ahí también. El comportamiento de ellos espérate no todo porque okay. no todito tiene talento y hay mucha gente eligiendo el sueño equivocado pero ya pero considera el chance de compadre que compadre tuyo eh, eh, es que el juez es mío yo entiendo el juez que está ocupado en sus cosas personales tú me entiendes ese que hace esa cosa por hobby sí. Él lo hace por hobby pero yo en un tiempo le dije viejo vamos a trabajar en una plata, en tu plataforma para hacerla crecer para que se pronuncie en nombre del movimiento de nosotros para promocionar gente que tenga talento, que tenga buen comportamiento, se deje llevar. Y para aclarar, tú, ¿tú no tienes edema con ninguno de ellos, ¿verdad, Sadie? Que no, viejo, mi sueño es ver San Francisco. Y tú apoyas nada? que todos ellos trabajen, ¿verdad? Que todos trabajen, pero como, que se comporten como lo que ellos quieren ser. No. Nah. No como locos. <ríe> Sadie, gracias. Eh, yo creo que se habló todo. Creo claro, que claro. no faltó nada. Eh, nada personal con ninguno. Nada, nada personal. Ya, está, comer está. Uno, uno, uno, señores está. Eh, señores, muchas gracias a nuestros hermano Zadiel, que está en Estados Unidos, mm -hmm. el movimiento aquí también. Vengo con música. Ay, ay, ay. Sí, que viene. Deja de, de sí, sí. Deja de estar comiendo con fle, sí. eh, eh, eh. y ponte a hacer música. Porque si ese chamaquito señores. sigue metiendo música, eso es lo que vamos a meter. Señores, toda esta mañana un saludo a Margara y a mi hijo Aaron, y Baby Flow que está activo. Saludos eh. a Margara. Pero es un problema. <ríe> Margara, no, mira, para que vea, yo te adoro, te amo. Este es el que me vive tirando chistes. Señores, ahí estaba nuestra amiga <ríe> Santi.